De mañana. Estamos de vuelta con ustedes mis amigos en De mañana. Cada día desde las 7 hasta las 10 de la mañana, análisis, noticias, comentarios y entrevistas. Y precisamente en este momento está con nosotros Olmedo Cava Romano, quien es el diputado al Congreso. Tuve de la yo lo había dicho <risa> Diputado del Congreso Nacional, miembro del PRM, es muchacho ameno, es ameno, miembro del PRM y bueno, el presidente, ¿verdad? A nivel... Eh, del municipio. municipio, del claro. municipio del Partido Revolucionario Modelo. Buenos días, Olmedo. Sí, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, magistrado. Permítame sí. decirle magistrado. No se apure, dígame como usted sí. quiere. Sí, buenos días a todos los muchachos, ¿verdad? Sí, sí, Toda esta juventud y nada. la gracias porque le dijo sí, muchachos. Claro, el sí. día A excepción de Carolina. A los amigos sí. televidentes, buenos días para todos. A sus órdenes. Sí, Olmedo. Sí, o sea, gracias. Papá, no. gracias. Eh, estos días eh, me sé que como liderear ser líder de una alianza, de una coalición para el partido revolucionario moderno eh, resultó auspicioso las distintas reuniones y actividades nosotros estamos aquí todavía en el aire y no sabemos ya está definido en el PRM y la coalición Junto Podemos Fuerza del Pueblo, Partido Reformista y demás en el ámbito municipal, estamos un mes ¿Sí? Ay, efectivamente dos meses sí, mira eh, bueno, yo creo que lo más importante eh, eh, para destacar eh, en nuestra intervención, verdad, comenzando es el eh, gran acuerdo que se firmó ayer en Santo Domingo donde eh, una serie de partidos políticos eh, agrupados en un movimiento llamado juntos Podemos, hizo un un acuerdo a nivel congresual eh, para participar unido en 24 provincias y algunas que todavía se está, pero básicamente el acuerdo de ayer contempla 24 provincias. Estamos hablando de 13 provincias, eh, donde ese, esa gran coalición de partidos políticos agrupados en Juntos Podemos está apoyando a, a nuestro candidato, a, a la gran coalición que encabeza el PRM. Y igualmente, nosotros eh, estamos comprometidos a apoyarlo en 11 provincias, tengo entendido, eh, en base a los acuerdos ya publicados ayer. Miren, Junto Podemos es un, realmente agrupa a varios partidos políticos eh, de la República Dominicana que, de los cuales el Partido del Trabajador Dominicano formaba parte o forma parte Luego, el Partido Trabajador Dominicano cambia de nombre. Yo quiero hacer esa aclaración, sí. porque se quiere, eh, realmente el acuerdo no es entre Luis Abinader eh, y Leonel Fernández. No, no. El acuerdo es entre Juntos Podemos, que es un movimiento de, como tal, una coalición, que una coalición de partidos, que nosotros teníamos más de cuatro meses discutiendo una agenda congresual común, o sea, para hacer una propuesta al país tal y como se anunció ayer, no para establecer un congreso como algunos lo han planteado, algunos aspirantes a la presidencia para fines personales e incluso con intereses partidarios, no, para establecer un Esas congreso bombardear buscando bombardear mayoría, que buscando viendo, mayoría que será un éxito. buscando mayoría para hacer un consenso y, y nosotros ir a establecer y hacer una, una labor legislativa que vaya en beneficio del país en base a la agenda nacional, de manera que, que eso fue lo que pasó ayer. Con respecto al asunto municipal de San Francisco, no es solamente San Francisco Macorís. Junto Podemos hizo un planteamiento en varios municipios del país donde, donde hubo una oferta de ellos apoyarnos a nosotros en, en, en determinados municipios, igualmente que nosotros apoyáramos a ellos. Dentro de los cuales yo debo reconocer y decir que Junto Podemos pidió el municipio de San Francisco Macorís. Pero es una cosa que yo lo planteé para en la mesa de diálogo de la negociación y otra cosa que se ha llegado eh, a conclusiones o sea realmente eh, todavía eh, en ese aspecto eh, no tengo... ¿Pero hasta cuándo es que tenemos? Bueno, ¿cuándo? pero tú, tú sabes muy bien, Francis, tú sabes de la ley. Olmedo, ¿Hasta si... cuándo tenemos nosotros para asuntos municipales, de acuerdo? Hasta el lunes. Olmedo. Son tres días. Hasta el lunes, claro. Sí. Olmedo, Siquio, para, Siquio para el... el tema Siquio, ¿es o no es el candidato alcalde del PRM Siquio, en San Francisco de Macorís Siquio es un activo. Eso es que Siquio es un hombre un hombre pueblo de San Francisco Macorís, no que nosotros bueno. estamos valorando y valoramos de que él haya, part... haya ingresado donde realmente nosotros entendemos que nunca se fue. sí pero El, va, corazón, de Sikyo, no el, el corazón de Siquio siempre estuvo al lado del PRM y al lado de la mayoría del sentir del pueblo San Francisco. ¿Lo que está mareando es o no el candidato del PRM? No, es que alcalde. yo no te lo puedo decir porque no tengo ese dato oficialmente. Pero por, eh, eh, por eh, algo volvió él. El lunes lo vamos a saber. ¿Qué le, ofrecieron? ¿Qué le ofrece el PRM? Por amor al partido. ¿Por amor al partido? Claro. Por los ideales del el partido. De partido. Pero él no decía eso. Bueno, mira, fue... eh, nosotros ver. Sí, nosotros sí podemos ofrecer el amor. Porque no, no, nos, no, no, no. Nosotros no, no estamos en el gobierno. Es que nosotros no, es no es estamos en el gobierno. Es que está ofreciendo es lo que están en el gobierno y yo, todo el mundo sabe lo que está ofreciendo que te, te a... ah, será que olemos a claro. y no es perdón no es el caso de Siquio oh, eh. todos los días señores, yo quiero que ustedes vean la agenda del presidente del partido de las autoridades del partido la agenda diario, la agenda diaria para que ustedes vean cómo cientos y cientos de los que todavía están en ese partido mm, quieren, ustedes sí. lo van a ver ah, Olmedo el alianza no a apoyar a Faride en Santo Domingo ¿Qué pasó ahí no, bueno, porque no, porque el Junto Podemos ya tenía un compromiso okay. de, de apoyar a un candidato que tengo entendido que es la fuerza eh, eh, progresista. O sea, hay, ahí no vale alianza. Sí, no, entonces, ahí al no vale alianza. ¿A quién? A, quién? a, a Vinicito. No, no sé cuál es el candidato. Sí, Vinicito, eh, Vinicito, eh, Vinicito, eh, okay. Vinicito, Vinicito, Vinicito. No, no, que yo no sé. Tres votos. Sí, yo no, no, que yo no sé. Cuál bueno, la... busca, búscalo, búscalo, búscalo, búscalo los números. Vinicito. Vinicito. Vinicito de la Gabinete, senador. Quiero referirme a, a la declaración que hace un Está muy ácido, votado. No, que eso no va a pasar. Quiero referirme a la declaración que hace la próxima senadora. De que él eh, nunca se ha ido del PR, del PRM, nunca se sintió que se fue. No, no y lo siento. mismo que eh, nuestro compañero acá, Fulvio, ha manifestado. Yo quiero citar algunos de los puntos en un vídeo que ay. hace en ay, aquel ay, momento Siquio sí, ONG, donde él decía, eh, donde él cita por qué se iba. Algunos de ellos me sacaron porque éramos... 50 del más alto nivel, una lucha de dos facciones, él citaba dos compañías, el video está, si quiere, me imagino que usted lo ha visto, si quiere lo puedo pasar, dice él, no, dice Dios, él no, nadie no me llamó a, a esos, de esos 50, o sea, nadie me llamó de esos 50, quedaron de darme apoyo, dice, decía él, se ve que no tengo a nadie que me proteja, otro punto, ahí rapidito. Me quitaron inconsultamente mi vicepresidencia que gané. Pero Carolina. No, porque es que ellos me han estado diciendo, no. y fui sacando, no diciendo que pero él nunca la, se La actuale. política de momento. Mira, sí, no, no, la la historia. Historia. Es verdad, se dicen sí. muchas sí, cosas sí. políticas. Okay, mira, cañole, si piensan, señora, Carolina, no. mira. Carolina, Carolina nosotros todos, a todos nosotros venimos de familia. Y se todos a... nosotros, un momento y determinado. Si nos trajo Carolina en... la taza de chocolate. Sí. Pues. <risa> <risa> todos nosotros venimos de familia y venimos de a nivel social de trabajar en agrupaciones, en movimientos. Y un momento determinado, eh, por situaciones que se dan. Eh, hemos salido, incluso nosotros hemos salido de nuestros hogares. Todos nosotros hemos salido guapos con un hermano sí, es y se va por ahí. Pero, no pero ya no pasando tres pasando pero la no esposa, decir. pasando otro día y ya pero todo no vuelve a la normalidad. Ustedes, él nunca se fue. Bueno, pues nosotros lo entendimos así porque ustedes nunca vieron a nosotros ningún diriente del PRM Macorís eh, maltratando Belvar ni de, sí. de ninguna manera. En el aspecto político, ni él a nosotros ese también. Sintió bueno, él se sintió, lo que pasa es que Siquio estaba aspirando a una posición. Lamentablemente, había muchos candidatos, muchos aspirantes. Él, es lógico, un hombre de sentimiento, un hombre, un hombre histórico. Un para hombre, óigase bien, Siquio... Fue de los jóvenes que el año 1961, cuando Jambó hizo la primera visita a San Francisco de Macorís, fue de los jóvenes que fue a recibir no, a Juan no Bó. Ah, entonces, es lógico que en un momento sentimental él se sintiera. Este es un partido dinámico, ha llegado mucha juventud, pero él realmente siempre estuvo cerca de, de, de, de, la, de la dirección Homero. del partido Ajá. y de la militancia del partido. En honor a la verdad. Alguna... Y, y además, Orió, eh, eh, el caso de Siquio. Eh, estaba hablando con Oriol, eh, el alcalde <risa> de, la el el de, de La Pena. La verdad es que eh, Siquio es un hombre eh, bien valorado en sociedad claro, Franco, no es la sociedad franca. Un sea, hombre con sí, una impronta claro, un aquí. Y eso es lo importante. En el día de ayer nosotros o sea, valorábamos la posibilidad de un escenario donde si QNG asistiera solo en representación del partido revolucionario moderno como candidato a la sindicatura, enfrentando a Miledin Núñez y a Juan José Rosario, a Manuel Trinidad por parte de la fuerza del pueblo eh, en un escenario así tú piensas que si QNG tiene alguna posibilidad de enfrentar con éxito a Miledin Núñez eh, como representante del oficialismo en, es en caso imaginario. de que se vaya solo, mira, claro un escenario probable Exacto. mira, eh se pueden dar varios escenarios. Correcto. Por ejemplo, podrían darse, en, en, entra, ejemplo, entrando escenario. en la especulación, claro, de hecho, claro. eh, podrían, podrían darse, por ejemplo, eh, que juntos Podemos presente una boleta. Eh, podría ser, nosotros presentemos nuestra boleta, igualmente el partido de gobierno presente su Correcto. boleta. Eh, nosotros lo que aseguramos que en cualquiera de las circunstancias... El candidato que presente el PRM va a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís. Nosotros somos el principal partido de la provincia. No ahora, después que el PLD se dividió, desde antes. desde antes. De manera que el PRM se ha fortalecido. El PRM está sólido en primer lugar en el municipio, en la provincia. Y en un escenario eh, realmente eh, que nosotros, no, de mi parte, no... no, no yo soy, eh, eh, entiendo y soy partidario de que debe formarse, y todo el, de, de, de, todo el contexto de que se forme un acuerdo en con conjunto Podemos. Pero ya sobre la base de lo que decide el partido, como es lógico, Cualquier decisión que se tome mira, tiene que ser primero, refrendada primero, por la dirección, buscaría, dirección ejecutiva parte, del partido y el comité municipal. dice Podemos y no dice la fuerza del pueblo? ¿Hay alguna situación? No, no, no, no es, es que... Así se llama, esa, bueno, así bueno, se llama bueno, la, la coalición. Claro, bueno, es que mira, la fuerza del pueblo. Porque también yo podría eh, decir la fuerza nacional progresista, eh, porque nosotros somos es un Es que choca eso con el discurso de la... No, no choca, no choca. Junto Podemos... Eh, un, ya lo hemos dicho aquí, eh, agrupa varios partidos políticos y movimientos sí. Que de hace mucho, más más de un año, viene trabajando con una agenda sí, La fuerza bueno, del pueblo pero, hace parte Bueno, pero, sí, hay pero que era es que la fuerza del pueblo forma sí. eh, sí. ¿Colma ¿colma pues, Recuerda que el Partido Trabajador Dominicano era parte, okay. fundamental pero ya era el partido ya de la Bueno, pero cambió de nombre es parte las expectativas que se han tejido en torno a una posible candidatura del actual alcalde? Se entiende que hay sectores que lo piden eh, ¿Cuál Ay, es la posición del PRM mira, en ese sentido y del mismo alcalde? Mira, eh, bueno, la posición del alcalde, eso habría que preguntárselo a él. Porque él que él no, dice que no. Bueno, pero entonces yo... Eh, dice que hay una usted, situación usted, a lo el, interno del PRM yo, ahí. ahí. En ese sentido, yo lo que tengo, las informaciones que tengo es que el alcalde ha manifestado por todas las vías de que él realmente no tenía o no tiene intención de... No, apirar, tenía. no tiene intención de aspirar. Es cierto que, es una... que Ahora es lógico. Es lógico que sectores de San Francisco Macorís se manifiesten. Porque él, porque él tiene una impronta aquí. Aquí realmente es una ciudad que está limpia. Aquí, es una ciudad sí, sí, aquí hay un alcalde que hay que decir la verdad: que Ale Díaz, yo lo encontraba a dos de la mañana trabajando, limpiando. Sí, la es ciudad. Cierto, PRM, pero aquí hay tenemos una alcaldía para honra de su alcalde, nuestro alcalde de Ale y del PRM que ha recibido varios reconocimientos sí, de, de organismos sí, nacionales e internacionales, o sea pero, que... Transparencia. ¿no? Transparencia. Sí, sí. Y ahí está, claro, ahí está una mayoría sí, es verdad de que, que hay una situación ahí entre sí. el alcalde... Pero el partido siempre decía que esa candidatura pero, no, era ¿pero, pero pero, no era de ellos. ¿Pero qué dice el PRM? Porque siempre decía que la candidatura sí, no era sí, de sí. ellos. qué es lo que es el partido, Sócrates? Miembro del partido. Bueno, puede Los ser son que... Algún, bueno, hay miembros... La opinión de un miembro, de, de un miembro. no usted significa. Nunca lo dijo. No, para claro para que otro, no. Pueden no haber. dicho, Eso es normal. Igual que mucha gente. Ale, hay much, lo igual que mucha gente eso. está disgustado con el gobierno del PLD. Correcto. Sí. Y son PLDistas. No de hecho, le dieron un camión eh, algo, algo, al ayuntamiento. Se lo ganó, no, es está la foto, y viene otro ahí también. Miren, hay algo importante. Le dieron un camión Que yo recibí una información. Aunque me hicieron una pregunta ahí que yo no, dije eh, eh, pues engañaron a Siquio No, no, porque ya sí es miembro de, del Partido Revolucionario Moderno desde antes de ayer, ¿verdad? O desde ayer. ¿Una no pifia? Antes de ayer. Antes de ayer. No, no. Es lo que no es la pifia no, no, de, de. No, espérate. Ahora lo que quiero es no afecta. Eh, ya se firmaron los acuerdos, ¿verdad? El PRM lo vimos ayer al presidente del partido levantar la mano. Sí. Eh, pero Siento que hubo una reacción por parte de Carolina Mejía, nuestra querida amiga, eh, respecto a la alianza, que se me pareció muy mucho a la de su padre en momentos de, de estar de, eh, corriendo eh, dentro del Partido Revolucionario Moderno, como si se estuviera cuestionando las acciones del partido en general. Okay. ¿No afecta ya la opinión de Carolina, que es secretaria general del Partido Moderno? Mira, este es un partido, nuestro partido es un partido democrático y discute todas las, las ideas y discute las posiciones a tomar. Okay. Eh, en una asamblea nacional, okay. eh, de su comité nacional, el partido aprobó de que, y le dio libertad y le dio poder eh, al, al, a nuestro candidato presidencial para que hiciera ¿verdad? los sondeos, hiciera el escarceo necesario para establecer alianza eh, con otros partidos y eh, movimientos sociales. De manera que eh, podría haber eh, cualquier divergencia mínima, pero en nuestro partido es eh, un partido de organismo y y estamos seguros que, incluso yo estuve el miércoles se discutió eso. Fíjate que quienes ah, a, han salido a querer Gracias. especular con eso, son realmente sectores muy interesados del gobierno. Lo que indica claramente que no es un asunto que no hay ninguna dificultad. Sí. Olmedo, Olmedo, parece, Olmedo ¿no? estaría así que yo dispuesto a... A quedarse en el PRM si no se le otorga la candidatura. Es una buena pregunta. Siquio realmente él, no puso ninguna condición específica de candidatura cuando ingresó al partido. No, no, no. no él lo es dijo que... aquí. No, no, no, él lo no, no, dijo no, aquí. No, no, él lo dijo aquí. Que su ingreso no era por no, la candidatura. No, no, no, él, dijo... dijo... él lo dijo así. Claro. Ajá. Ajá. Él habló de nueve puntos incluyendo un puesto de jerarquía no, dentro, dijo, dentro claro. del PRM. Que él y él lo dijo en el acto de juramentación. Esto es jerarquía dentro del partido. Sí, dentro del partido. Bueno, es una aspiración normal. ¿Qué va a ser presidente del PRM Es una aspiración normal. Presidente del PRM podría hacer. Siquio no es si es el presidente advitan de nuestro partido ah, sí, como y no, aún en no. el momento de pausa que tuvo, no, no. nosotros siempre lo reconocimos así Olmedo, Olmedo, Olmedo una pregunta, Olmedo. Olmedo, una pregunta. es cierto que en San esa Francisco de buena, Macorís hay buena. una diferencia eh, <risa> marcada ya entre el diputado Frank Romero y el alcalde Alex Díaz que no, por eso no, fue que no, no, bajo ninguna circunstancia ellos se escriben todos los días esa es una situación que hay ahí que es lo que ha provocado a... ¿Cuáles son las condiciones o sea que tú lo, tú lo eso, las características que ¿Qué? tiene ¿Qué? el PRM ¿Qué? en cuenta a la hora de, de elegir al candidato a la alcaldía? Camión. ¿Está reservado o será uno de la coalición <risa> o será del PRM? Porque esto tiene eh, un nivel de incidencia importante de que se elija ya sea uno de la coalición salud, o uno salud. del PRM ¿Cómo están en ese sentido? Mira eh, nosotros reservamos la alcaldía de San Francisco de Macorí como es lógico, eh, bajo un criterio bien claro. Lo primero es que el candidato tiene que ser una persona que goce del favor y del aprecio de la mayoría de, lo, de los pobladores, de los ciudadanos de San Francisco de Macorí. Y el que está ahora y además, eso. Reúne también, también de nuestro está candidato, bien, a, la alcaldía, nuestro candidato no, no. a la alcaldía, nuestro candidato a la alcaldía, tiene también que darle continuidad a las obras que viene ejecutando eh, que nuestro alcalde. ¿Qué todas las, las obras que realmente ¿Pero? tienen la buena aceptación de la mayoría del pueblo de San Francisco Macorís. ¿Podría ser Trinidad? ¿Yo no bueno. te puedo decir nombre? No te puedo decir nombre porque. Pero está ah, claro, hombre, está no claro. No, porque realmente. Todavía es no se no sé de de <risas> debe. La, de de la, no de de la, la entrevista, no te permite. De la Esta entrevista de la ha generado <risas> mucho <risas> interés. Mira el camión ahí. El camión de se Macorís A mí me han dicho. por ahí. Mira. Es un camioncito. Sí, pero un camión. Porque vaya. El camión ha traído mucho interés. Y me están tirando a mí. Francis, no, no, si no lo dices, digo tú, que tú sabes. Olmedo, que, que yo sé. Pero un hombre que se no está ganando sé. premio y que ha descentado el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, ¿por qué el partido no le ha pedido a Alex que continúe, que se relija? Pero él dijo que no. Un hombre que pero, pero puede pedirle porque que Alex se debe al pueblo. Pero tú no estás oyendo lo que pero yo he Alex digo... se debe al ah, pueblo. no estaba aquí. Yo he estado planteando en la semana. Mi tema principal fue la de establecer una clara línea de que lo municipal no sí. podía ser. Del eh, PRM porque no tiene No, no que eso no. no estaba en discusión porque ya vamos. teníamos claro lo de lo, lo, de lo bueno. congresual. No, no eso Oye, está no está claro. No, la preguntita, que no. en ese mismo sentido era que él nos estaba diciendo las sí. condiciones que debería o que tiene de la que tener un candidato. Claro. <ríe> al final de la entrevista, la, la pregunta, pregunta. No, no, no, no. Claro. un candidato realmente eh, que goce del aprecio, eh, eh, además que le dé continuidad a la obra que viene imputando Díaz, que eso es una obra que se es valorada la por la en mayoría del pueblo de San Francisco O sea de que no es... Vamos a Manuel Manu Trinidad. Vamos a sí, Manuel Trinidad es mi candidato. Cantidad. Un sí. candidato eh, que tenga una visión de futuro, de propuesta, en Digo, base no, a lo que, que, que debe, que debe ser la ciudad de San Francisco de Macorís. Un candidato también que se identifique con los sectores productivos de San Francisco de Macorís. Eh, para lo, lo que es el futuro de nuestra ciudad o sea, se produjo un apoyo total un candidato que te te te con hay un problema sí, ahí que porque sí. tú sabes que Alta Gracia le ofrecieron la alcaldesa y le ofrecieron la presidencia de, de, de la Fuerza eh. del Pueblo de la Fuerza del Pueblo Alta no, no, Gracia no, Alta no, Gracia no, Rosa le quita mucho sí. voto a mi Lady Bastante. A, adiós. Bueno. Pues, entonces, señores, Ay, para allá venden Agradecemos sí. al presidente municipal del partido el, revolucionario eh, moderno, el Medocaba. Lo no, no, no, que es importante es resaltar Dígame. que en la firma que se hizo ayer, Escuchen. hay que destacar, no, hay que destacar lo que el apoyo que va a tener nuestro próximo senador, el Frankie Romero, con el apoyo de más sí. de, de 13 partidos donde él lo estarán apoyando. Y al final son 16. 16 partidos. Van a de bien. Al final. O sea, Gracias por bien la bien información, ahí, Almedo. Y Gracias y por el comparecer a nuestro programa. Te agradecemos infinitamente someterte okay. la, al interrogatorio mi, mi de mi este madre. grupo de anarquistas. Sí, sí. <risa> No, no. <risa> que, de que, que el pueblo no, no, quiere jamás. saber. Vera, es que ah, que no suena, eh. vera, bueno, es chulo. Bien, agarrado. Gracias, gracias Olmedo. Olmedo muchas gracias que, atención, no puede... a, atención a la gente, gracias, el Almedo. PRM está dando amor. No, no, está dando no, no, amor. Dijo Olmedo, Olmedo, Olmedo. Cabaquí que el PRM está dando amor. Así que a todos los políticos para el PRM porque están dando mucho amor para ellos. Bueno. Bueno.